¿A ¿Qué quieren jugar? Al, Al juego, juego de, de congelados, congelados de Halloween. Manos de Halloween en tus pies es.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 Goquier. Hombres lobo aullarán. A los zombies puedes ver. Míralos. ¡Qué, qué miedo dan! <risa> <risa> Esqueletos <risa> caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es, ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo paran. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Halloween ya! Trujas ¡Oh! vuelan por dos Hombres lobo aullarán A ¡Oh, los zombies puedes ver ¡Míralos!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 Sale de ese bote, la luna es blanca. Cambio, ¿quién es esa niña? Tras el cráneo en llamas, el, el reloj suena raro. suena raro. ¡Qué horror! Atento soy. Oh, es, Halloween, es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Muchas sombras hay! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween!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 Zombies vendrán, es Halloween, es Halloween, es Halloween, preparado estás, es Halloween, es Halloween, es Halloween, terror habrá. <risa> Ciudad. A los niños que los ven, los persiguen sin duda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 La radio del camión de bomberos suena Corran, corran Corran, corran La radio del camión de bomberos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 Swash, swash, Swash, Swash La manguera del camión de bomberos Moja por toda la ciudad El Conductor Nos ha salvado el día por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad. ¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos!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 El autobús del miedo tiene un conductor. De terror. De terror. El autobús del miedo tiene un conductor. En Halloween. El autobús del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 ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, mira ¡Monstruos hay! ¡Si solo estás!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 alma ahí escucho pasos quién se acerca veo un zombi oh no veo un zombi corran veo un zombi, veo un zombi. ¡Ah! es Halloween ya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 ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Adiós! Tiburón vampiro Dudú Tiburón vampiro Dudú Tiburón vampiro dudú, tiburón. Yeah! Tiburón, monstruo dudú, tiburón, monstruo dudú, tiburón, monstruo dudú, tiburón. Tiburón, monstruo dudú, tiburón, monstruo dudú. Tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón, <ảnign> <cage> <toongo mist communication sangriz> <tind> <midnight> tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón, tiburón fantasma dudu, tiburón fantasma dudu, tiburón fantasma dudu, tiburón, tiburón fantasma dudu, tiburón fantasma dudu. Tiburón, fantasma, dudu, tiburón. A escapar de dudu, dudu, du. a escapar de dudu, dudu, du. a escapar de du, dudu. Du.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 Ya duele Bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir, bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también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 A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así <risa> ¡Eso fue divertido, no crees! ¡Demasiado! <risa> Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? ¿Mi ABC?